Geometrías en 2014. He roto. He roto. Un curioso hombre que saca actualizaciones. Geometrías en 2019. He roto. He roto. Ya no sacan ni actualización. Cuando se burlan de ti por jugar geometrías. Pero juegan Clash Royal y Minecraft. When en la school se enfrentaban a un duelo de dos pros en geometrías. <tose> <tose> But, los dos morían en los tres pinchos de estereomates Bueno, es de noche y tu hijo sigue jugando geometrías ¡Oh, la pala, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Cuando te duele la mano, pero amas el hitter click ¡Ah! por favor! A mí me descuidas dos segundos y ya choqué La verdad, las cosas como son Tú cuando le das LOAT en vez de SAVE. ¡Soy un pendejo! Cuando te pasas un Extreme Demon con no clip y te banean. ¡No seáis tan perros, tan cerdos, hijos de puta! Cuando Mika y Souls se sienten a gusto subiendo algo que no sea geometría. Supongo que está donde tiene que estar. Tú y tu puta voz me la turbo, maman. Güey, te das cuenta de que le dieron Fiaturet a despacito Circles. ¡No mames, qué asco! Wen le verificas un Demon a tu amigo y no te deja tu nombre al final de su nivel No cabrón eso es pasarse de pinche lanza Tipos de mordidas letales Look at his lips. <risa> consigues un dispositivo que no tiene lag Jonathan <risa> GD. Noticia, científicos consiguen transformar estrés en electricidad o en los niños piensan que este weekly es básico Señor, estos niños no tienen cultura Lo que debería estar haciendo Es un verdadero hombre Lo que estoy haciendo Soy todo un galán Cuando te mueres tratando de agarrar la tercera moneda en Estéreo Madness ¿Viste eso? No Bueno, no tienes Global Rank. Alerta de seguridad. Boot es porque la pala no actualiza ni Boot es porque RobTop no actualiza su hermoso juego. Usted está protegido. David se ha preocupado tanto por mí Gwen, la comunidad sigue hablando de ti Sí, que me aman Cuentas en Global, que no se te abran los cofres Perfectamente equilibrado, como todo debe estar Esperamos más de un año por tres niveles Un nuevo modo y un vehículo ¿Algo más? No, pues no más eso, ¿verdad? Gwen, ves un level request, pero solo juegan IDs de los que donan Claro, el rico piensa que con una monedita... Puede comprar al pobre. Gwen, terminas tu stream demon. Problema resuelto. Boot, tienes que verificarlo. Y uno nuevo empieza. Oye, Güey, Souls cayó en la tentación de volver a Geometry Dash. ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! No me digas. No me digas. No me digas. se ha preocupado tanto por mí. Todos cuando jugamos Geometry Dash. Cuando pierdes... ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Los premios que recibías antes... ¡Puta, qué ofertón! Los premios que recibes ahora... ¡Qué hemos hecho mal! ¡Qué hemos hecho mal! Soy muy huevón y no me levanto de la cama. Así que puse de tono de despertador e icto. Así me levanto más rápido a apagarlo antes de que empiece el drop. ¡Demonios, GOM! ¡Eres realmente un genio! Toca el celular. Tócalo. Tócalo. Tócalo. Tócalo. Tócalo. No va a pasar nada, tócalo. Caíste Voy a pasarme un demon No tengo pruebas, pero tampoco dura Mi mamá me hizo perder en el 98% en bloodbath Por quererme enviar por las tortillas A día de hoy sigue con traumas Cuando te pasas un extreme demon En modo práctica Pero es good day Me FUCK Actúas en for gay guillester ¿Sabías que hay un colapso de más de 400 personas? Right not... Suscríbete para más monos chidos. 2.V. Clau.